Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa facho? Facho un piccolo circuito de abdomen con la rotela. Como podéis guardar la rotela, guardo. La rotela viene con el ferro, la ruota, la meto cuaca, así. Acá, automáticamente ya tenemos nuestra rotela. Habíamos, eh, bisoño bisogno, aunque de un materacino, así metemos el, el ginocchio. Si tú no te esto, puedes meter una sugamano, cualquier cosa que no te facha male al ginocchio. Importantísimo. Pues de, con la rotela para el abdomen es un laboro muy fuerte para personas alenadas se ve muy fácil y muy fijo la gente que lo hace en la palestra pero si tú ancora, no lo has hecho procura primo, eh, inicia primo con fortalecer la lumbares la lumbares porque porque es muy fácil andar pero tornar se siente tanta fatiga en la lumbares aunque en la braccia el giorno de hoy propongo un piccolo circuito vamos a yo lo repito una dos veces tu a casa lo puedes hacer 3 a que cuatro vueltas, cierto. Si se alenato, si no se alenato, inicia piano piano con movimientos muy cortos. Cuando, you, cuando tú hay ya la fuerza, puedes andar siempre avante. Piano piano, arribamos al trasguardo. Mira, comando, vamos a iniciar con nuestro piccolo circuito con la rotela. Bah. Ok, ok, ok. Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio con, con la rota metemos cuá el ginocchio. así el ginocchio. estamos en una buena buena posición. ok, okay chuga, la mano lo meto cuá ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio con la rota abdominales con la rota, importante, lentamente, lentamente voy adelante, voy adelante, los pies los puedo encrochar, encrochar dietro o la echar a tierra, a terra, o una estabilidad, voy a iniciar en nuestro primo circuito, voy a hacer eh, 6 avanti guarda 6 avanti 6 avanti 1 lentamente lentamente 2 2 3 4 guardo de fronte guardo de fronte 5 hay tanta tensión en los brazos aunque en la schiena en la parte bassa. 2 he fatos 6 he 6 ahora lo repito de frente. Guarda de frente, de frente. Consigue guardarte de frente. Voy a hacer otro 6 abdominales. Siempre, siempre con la rotela. Como ha dicho, primos debemos laborar en la esquina, la schiena, porque si no nos facciamo mal. Andar avanti es fácil, pero tornar es difícil. Ok, pero no imposible. Ok, si va nuevamente lentamente. 1 si seis más fuerte vaya adelante. Si seis, iniciando fino a donde tu riesca. Fino a donde qua. Fino a donde qua te dais la propia fuerza de maniobrar. Ok, se va. Dos. Tres. Respira profundo. Cuatro. Cinco. Último, último, último. Seis. Perfecto, <risa> que ya voy a hacerlo tres vueltas, tres vueltas, tres de seis de van a bene, ya se siente un poquito la tensión en nuestros brazos, aunque en nuestros abdominales, ok, una pequeña pausa e inicio nuevamente, nuevamente, Sí si va, sí si va, sí si va, vamos a hacer seis, uno, yo encrocho, un ue, 3 parto de frente 4 Dame 2 en più Último Ok 6 6 6 sí. Madre de Dios De la Madonna, se siente la atención presente Cuesta que falta, echamos, son básicas le facto fino de, de frente Ahora, voy a hacer mi segunda modifica, ¿no? mi modifica, voy Andare. ir, un avante, un al lado, un avante, un al lado, si A, B y C, primero parto con A, B, dopo A y nuevo B, de esta voy a hacer, eh, voy a hacer 2 de cada uno, así hago 6 y lo repito 3 volte. 3 volte. ¿Va bene? Ok, prepárate, prepárate, baby. Pase sufre, Nadie te regala niente. Hoy es de Germania, domani es de cualquier parte del mundo. Ok, si sí, va. Percuesta, habíamos. Più tensiones, piú tensiones, ok. Vado, vado de frente, vado de frente. Torno, torno, torno. Cocina ahora, aunque los oblicuos. Giro, giro. 2 3 4 5 6 7 Otto. Última de frente. Y 9. Se siente, siente se la tensión. Se siente la tensión. No solo, no solo en las brazas, aunque en la espalda. En la espalda, en la espalda se siente. Se siente. No olvides hacer lumbares, lumbares, lumbares, hiperestensiones. Podemos hacer en un materassino o aunque en la palestra. Donde quieras, lo importante è farlo hacerlo a eso lo falta, lo hago de lado, por pues si me guardas de medio de lado, de lado, puro abdominales, abdomen piano pa. ok, y va, primo de frente. uno Girolo. Dos. tres 7 y finisco, finisco, finisco de frente ok, perfecto uh. no sé si suele piu piu de la fuerza de brazo del ginocchio o de la esquina, o del abdomen domani verás que tu abdomen se siente un poquito Tensionato, un potencionato, un Ok, vamos a repetirlo la última vuelta ¿eh? He dicho que los bachivos doy vuelta Pero, si más Siempre vale que tú arribe pio en grande, pío en grande Ay, ay, ay Estamos finalizando, estamos finalizando Nuestro piccolo circuito con Con la ruota Ok De nuevo, de nuevo, de nuevo Poi anche variare, possiamo fare due avanti, due di là e due dell'altro lato ok adesso dobbiamo variare, questo tu gli dai la, varia la variazione che tu vuoi ok due due uno due torna lato lato Próximo. Últimamente. Ah, finícelo, finícelo de frente. Último. Ah, uh. ay, ay, ay, ay. ay, ay, se siente, se siente la tensión. Se siente, se siente, se Ahora hago un abdominal, siempre con la rotela, la más difícil. Lo no sé so que tú a hacerla. Me la comando dame toda la energía que yo le meto la energía y el cuore Ok, ok, ok, para finalizar. Ok, pues como he dicho prima fuerza en, en la esquina, en la esquina, en la espalda, en la lumbar. Si tú no hay fuerza, no fare con este ejercicio. Lo voy a hacer yo dos vueltas, dos vueltas Para personas alenadas. Ok, si sí, va, guarda. Postura, a la misma medida la espalda, o oh, el pie abierto, más pie abierto, lentamente prendo la rotela, brazo teso, lentamente, cendo, cendo, cendo, cendo, cendo, cendo, cendo, vado, vado, vado vado, vanti, vado, vado, vado, torno, ok, uh. nuevamente, nuevamente, nuevamente, forza en las brazas, forza, forza, forza, vada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, me gira la testa, aunque a ti te gira la testa, mira comando, tú lo que tú lo no puedes hacer, pero debe alejarte, alejarte, para un poquito del la y de la, de la hipertensión, así, Soy fuerte y puedes reunir tus objetivos, mira comando, si aún no te has inscrito a este canal, escríbete ahora, de cuore, Pablo.